El giorno, cari amigo, da Pablo. El giorno de hoy, guarda, sono en casa, relajado, de parte de la ducha. El giorno de hoy voy a hacer una colazione, una colación eh, fijimar, lo que faco yo, porque la gente me quiere. Pablo, tú, fai ejercicios, ejercicio, y no parla de qué cosa manjar, de cosas sí, cosa no. El giorno de hoy me aperto mi casa, voy a hacer, cuesta colación esto es lo que manjo yo cierto cuesta colación que hago hoy es una colación dulce cuando uno habita da solo no ha tanto tiempo de hacer un poco la uva el rooster porque a mí veramente a mí me pese más salado pero hoy que no lo que no lo tiempo hago cuesta dulce ok me cuesta dulce vamos a iniciar con eh, con estos con flex que son tradicionales sempre fare, una, fare un mese un pochino sempre a piacere come ogni persona vuoi eh, certo ci persone che fanno troppa fatica e bisogna avere una colazione giusta e moderata così al giorno così dopo poi giusta colazione adesso la faccio alle 8 e 50 più o meno faccio il pranzo verso le due le due perché resisto resisto Con questa colazione si son personas que manjan en la mañana una brioche y, y un café, yo me explico. ¿Cómo hacen bueno para durar esto? ¿Cómo hacen es bueno para estar esto? Si yo, dopo una hora, ya, boh, caigo a tierra, pero no. Estudiamos de manjar algo cosa que nos aporte buena energía. Ok, ahora eso me nuestro kelo tradicional. cueste kelo, no me paga mil mí la <ríe> sponsorización, pero cueste me piace porque es un kelo extra fruta. Eh, a, a la avena, a la uva, al coco y la banana te aporta tanta fibra grasas grasa buena ante también un poco de carbohidrato No le hago un mix, hago un mix porque cocida solo es un po, un po triste un mix, aquí es mi, mi tacino, ok, guarda la, la uva que me piace. Bueno, bueno, bueno, un poquito de más, un poquito de más, un poquito. A ah, esto le voy a añadir un poco de latte, puede ser latte muy para las personas que tienen problemas de la digestión. Por ejemplo, yo hago un poquito eh, de latte semi de Tú le puedes hacer latte de arve, latte de, de coco, latte de rizo. Latte de soya, la que tú voy oh, Ok, a estas cereales voy a añadirle un poquito. Me piace tanto Ugh, sentir la energía. tener un poquito de miel. Esto es lo que mando yo. Tú lo puedes que comer sin miel, si no, si no, si no voy. Por eso, qué que usar con poco de latte. lo me lo meto boba ayundo su latte a, a una cantidad moderada como el boy Para vale, Yo me le, yo, yo me yo tres vueltas, al tres vueltas, tres vueltas. Cierto, a mí no me puede mancar la primera colación, yo preferisco andar en la cera sin samangiare y, al, y alzarme en la matina con una carica compuesta. ¿Ok? ¿Cosí? Pues lo giramos. Ver, un tazón y cosí bueno, vale. Ah, me da la día de, de dejar un poco de pusar, de saltar, de hacer el jumping ya Es por tanto, mi que viene, mi croqueta, que como que manda pues como se llama no es croqueta o mi tortina, como le llamamos allá en Colombia Yo, de solito, mangio due, pero oye que me están guardando, pacho el bravo, decís Pablo, estás mañando tanto y no, y no engorda Claro, que yo iba a pacho movimiento, no, esto no sucede niente, crostata, ne mangio se la, se la metto qua la giro, la giro, la giro un po' e inizio quiero pues a mí me viene un... después la manga, después la manga, no. Bueno, bueno, bueno, me piace, me piace, me piace así, debe ser así, debe ser así, no te viene la fame, veloce, te sei el giorno feliz, alegre y energico. Ok. Yo siempre cuando finisco mi colación, sea salata o dulce como cuesta, chiudo con un bicchiere de agua. O si mis panchas a ¡ah! full, piena. Puede ser natural, gasata, eh. Es como voy, como voy, como <risa> estoy, o frizzante. Esto es natural. Día, pero hoy, a propósito, si estoy mangiando poco o esto no te, no, no, no te basta, tipo a eso que vado de labor, o porto una mela, aunque puedo portar el, una banana. Una, a propósito, si con esta colación es poco ti, puede portar al labor una, una mela o aunque una banana, la que tú voy, o una fruta a piacere o una barreta de de, de granola de cereales así complementa tu prima colación en la mañana así seis siempre fuerte el giorno de hoy hemos hecho esta más adelante voy a hacer la salata la salata voy a hacer el pranzo aunque la cena la cena la cena yo en la mañana mango como un príncipe al pranzo como un rey y en la acera como un pobre, un pobrecito, pero va bien ecos, ecos, y Ecosi, si si vuelve a estar en forma debemos manjar en el momento justo por el día de hoy, hemos finalizado gracias por hacer esta colación más. si te ha gustado, si hay algún comentario puedes escribirme de que yo te respondo y si aún no te has inscrito qué cosa espera, Escríbete a eso de cuore Pablo